Nuestra primera invitada del día de hoy, Cintia Nieto, está con nosotros, licenciada en psicomotricidad. Bienvenida a la Cintia. Claro, he tenido aquí con nosotros en el programa. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, está bienvenida de nuevo. Gracias, bien. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer. Bueno, muy interesante este tema para madres y padres, pero bueno, para familias en completas no Sin que tengan nada. niños en el hogar o niños por nacer, ¿por qué no? Porque vamos a hablar de qué es la psicomotricidad y la atención temprana, ¿no? En esta disciplina. Bien, eh, sí, eh, la, bueno, la atención temprana, sí, lo que nosotros ofrecemos por ahí eh, suelen llegar pequeños eh, de cero años, de cero a tres años, uh -huh. a, a consultas de atención temprana, por lo general derivados derivados por un pediatra, claro. por el neurólogo, bueno depende cómo haya sido el, el embarazo, es el, decir, no todo el nacimiento niño necesita no niño, recurrir, no todo a niño. No todo a un. niño. Pero también hay instancias de, de ayuda o decir, bueno, mi bebé de un año y cuatro meses todavía no empieza a caminar. ¿Qué pasó? Uh -huh. La ansiedad de la familia, la ansiedad uh -huh. del contexto sobre todo. Y tal vez con una pequeña consulta nos damos cuenta que es cuestión de tiempo o más piso o intentar confiar en los recursos de ese pequeño uh -huh. para darle más autonomía, seguridad, ¿sí? Eh, y preparar espacios en el hogar. Eso sería como lo más... Eh, eh, ...importante saber que es para todos, ¿no? Uh -huh. Puede ser con derivación y algo específico... ...que siempre se trabaja interdis interdisciplinar con... Claro. Eh, ...muchas veces con otros... ...bueno, con, con todos los especialistas que, que atendemos la primera infancia. Claro. Pero también puede ser para la mamá que está con una ansiedad... ...con una duda, con una inquietud y no sabe eh, a quién recurrir... ...por ahí uh -huh. muchas veces nosotros con unas pequeñas consultas... ...o encuentros grupales, no necesariamente tiene uh -huh. que ser individual... Eh, podemos saldar esas ansiedades familiares. ¿Cuál es la edad esperada en la que el niño tiene que empezar a caminar y cuándo ya debería llamar la atención de la familia de decir es extraño que ya a esta altura claro, no, no esté dando esos primeros pasitos y, y tengan que recurrir a un profesional? Bien, eh, en realidad nuestra mirada es que cada sujeto es diferente, esto es Por lo que supuesto. hablamos recién de la inclusión, que ustedes sí, decían, sí. cada sujeto y niño... Eh, es diferente y ha venido a este mundo de forma diferente, con una historia diferente. Uh -huh. Su expresividad motriz es absolutamente diferente en cada niño. Entonces no hay una regla. Eh, y encima de alarmar a los, a los papás, porque hay veces uh -huh. que la historia familiar eh, eh, despierta ciertas alarmas que no está bueno. Y tiende decir mucho una a comparar, bajada, ¿no? pero ¿no? Mucho comportamiento, claro, No, no quiere decir sí. que antes sea mejor. Muchas uh -huh. veces... Eh, es lo que tratamos de trabajar en la familia, es un trabajo muy de la autoestima familiar, si hay un niño con discapacidad, decir bueno, lo que él puede y observar ese niño que tengo aquí enfrente ahora en este momento con toda su historia familiar uh -huh. eh, y vincular, no, no comparar con otros. Porque claro. ahí es cuando entramos en, en el error de eh, decir bueno, esto es una tabla y que tiene que ser así y si uh -huh. no es así mi niño tiene menos valor. Eh, o la familia se frustra Entonces lo importante acá es acá decir, bueno, ¿qué puede él en este momento? ¿Qué puedo ofrecerle yo en este uh -huh. momento? ¿Y cómo puedo acompañarlo? Bien. Bueno, y trabajo mucho, trabajo poco Bueno, ¿quién lo cuida? Uh -huh. Dar bajadas de línea a los cuidadores primarios, a las familia uh -huh. Si yo no yo estoy trabajando demasiado O si tengo otro hermano que me requiere con otra situación particular o peor, por ejemplo De una internación Y bueno, eh, tratar de hacer una red de cuidados respetuosos eh, y siempre intentando ver que ese niño es ese y no otro No el es que yo quiero, el ideal, el de la foto El de, no, el de, el de que uh, tal, eh, a tal etapa tendría que estar haciendo tal cosa bueno, no, no necesariamente siempre es así. Uh -huh. Bajar un poquito siempre los niveles de ansiedad. De ansiedad entonces, ¿no? Y después, Porque ahí entramos. Eso, a... eso se transmite al niño también. Obvio, ¿no? obvio, la claro. presión. Le ponemos más presión en sí, algo que él sí. toda, tal vez todavía no está disponible para hacer. Uh -huh. Y también esto de no bulear y decir, bueno, <risa> claro. tal niño, eh, bueno, a tal edad hizo uh -huh. tal cosa y el mío no lo hace. Uh -huh. eh, sino, eh, consultar a, a los especialistas ¿Cintia? que está bueno. Otra seguro. mirada. Sí. Y, y desde tu profesión, ¿qué podrías recomendar, digo, para ese niño que está aprendiendo a caminar? Y, y qué no, ¿no? Que, uh -huh. decir, porque capaz que es un niño que está todo el tiempo en un brazo y decir, bueno, no, necesita estar claro. más en contacto con, con el piso, investigar, explorar. Algunos tips, ¿no? Que nos claro. puedas brindar para ese chiquito que, que ya está ahí preparado para, para dar esos primeros pasos. Bueno, si ya está en condiciones, está con las ganas y demás, intentar buscar espacios seguros. Bien. Siempre la seguridad respetar eh, el espacio de juego. Si bien, bueno, me gustan los adornos, bueno, en otra época tal vez eh, los tenía todo divinos ahí, ahora bueno, los pongo en un espacio más alto. En el para estante. Que claro. claro, en el estante de arriba. Claro. Que sea seguro. Y tratar de... Eh, Vieron esos niños que decís, pero no, no lo hace por sí mismo. Y tal vez está mucho a UPA, tal vez indagar mm. a la familia, tal vez está mucho en fular, que está buenísimo para los traslados y garantizar la seguridad cuando la familia tiene otros niños. Sí. Pero eh, también está bueno el espacio de suelo firme y seguro para el bebé y está bueno el que lo haga pequeño, pequeño, descalzo, vamos hablando mal y pronto a pata, a pata o con zapatillitas descalzo descalzo okay, porque mira. la propiocepción también viene desde distintas de la eh, de claro la, eh, la planta del pie las plantas el, la, las manos sí. claro eh, to, es más también la ropa cómoda uh -huh. es una mm, es importante, importante un limitante por ahí si le ponemos ropa incómoda o que no puedes tirar sus bracitos por ahí uh -huh. eh, piernas y demás Está bueno para un cumple, una ropita linda y demás, claro. pero en lo cotidiano vamos a los no seguro. Sencillo. Yo muchachos. Yo, yo, y neta, sí. yo y neta, descalzo, <risa> sí. Tal sí cual. y la, tal cual. la sobreprotección por parte de los padres, quizás condiciona Totalmente. este desarrollo. El, el miedo, ¿no? Totalmente. Bueno, hay que ver qué historia hace que se movilicen miedos, inseguridades y nosotros hacer todo por ellos. Y después claro. empezar a confiar en los recursos de este pequeño y decir, eh, bueno, lo está pudiendo hacer y no estoy pudiendo ver que él lo está pudiendo hacer. Eh, bueno, me corro un poco costado y digo... Uh -huh. eh, Confiar en los recursos y mi historia que no me paralice ante una situación de miedo. Bien. Y tratar de trabajar siempre en el adulto lo que yo espero. Porque por ahí decimos, bueno, que sea autónomo, que sea eh, seguro y que tenga alta autoestima mi niño. Pero yo, ¿cómo estoy? ¿Cómo me, me reveo y cómo me reviso? Uh -huh. eh, entonces esto, eh, un niño nos viene a mostrar y a, eh, a reflejar muchas carencias también de los adultos. Sí, no y. No por eso nos vamos a decir, uy, hice todo mal, pero sí intentar de revernos uh -huh. y ser conscientes de que estamos aprendiendo juntos. Ya no es la mirada de antes de que yo sé todo y el niño va a recibir todo lo que yo conozco. No, uh -huh. estamos aprendiendo juntos. Por es supuesto. un ser individual que viene a enseñarme muchas cosas también, no, no es que yo vengo a darle todo a ese pequeño. Eso sería con respecto a rasgos bien generales y desde la psicomotricidad ya serían eh, desde los 4 a los 8 a los años. Uh -huh. Que ahí bien. mientras ni, niños grandes, problemas grandes, ¿vieron ese dicho? Claro. Niños chicos que mm. muchas mamás me lo dicen sí, crece y, y se complejiza la crianza. Sí, se complejiza porque ellos ganan más seguridad claro. o no, o son niños más inhibidos. Mm. Entonces empiezan las consultas. Desde el colegio empiezan ya a derivar. ¿Y con qué tipo de inquietudes se acercan? Llegan con los casos muchísimas inquietudes, por ejemplo, de niños inhibidos, muy tímidos, mucha baja autoestima, mucha baja autoestima, eh, niños muy eh, emocionalmente invadidos y que no paran. ¿Vieron el niño es que no para? ¿Esa hiperactividad? No mm. son todos hiperactivos, eso Ajá. también estamos todos tratando de encasillarlos mm. y, y son, son pequeños que nos están manifestando con, a través de conductas que nosotros debemos observar y escuchar. Claro. Por eso estamos los especialistas que intentamos ser canal para Bien. esto. ¿Sí? Se, eh, me llama la atención que se puedan trabajar esas emociones, ¿no?, de lo que tiene que ver con el movimiento corporal. Es, es llamativo, ¿no? Tal cual, porque nuestra, eh, nuestra base es la expresividad motriz del niño. ¿Y qué es la expresividad motriz del niño? Es todo esto. Uh -huh. El niño que se mueve mucho, el niño que no se mueve tanto, el niño que... Eh, ante tal situación reacciona de tal forma, tal vez no es la esperada para el contexto, para un lugar abierto, en un supermercado, el que Ajá. se tira, el que, sí. bueno, muchas veces no es la, la conducta que queremos eh, los adultos que ese niño mantenga, pero es la expresividad que él me está manifestando. El y cuerpo hay que es un lenguaje. Sí, implica la estimulación no emocional también. Tal cual, un lenguaje cual. absoluto que nosotros eh, tenemos los recursos o las técnicas y, y estrategias para poder canalizar, reparar y tal vez... Eh, con la repetición se trabaja mucho con la uh -huh. repetición de es un momento de juego libre tiene ri, rituales y momentos una sesión no es todo claro eh, así pero no. el chico pasa un buen momento pasa un, es un algo buen momento no es padreo. algo traumático se lo respeta uh -huh. se, en absoluto si tiene que ingresar el papá porque él todavía no puede despegarse también se respeta esta uh -huh. instancia de que entre con la familia hasta que él pueda irse despegando Bien. Uh -huh. Y en el caso que ya lo haga y entre bárbaro, bueno, eh, hay reglas también que hay que cumplir, ¿sí? En una sesión de psicomotricía hay momentos. Bien. Pero en este momento de la, del gran impulso y del lo motriz, está permitido, entre comillas, jugar y jugarse. Cada niño va a jugar su propia historia. Uh -huh. no, eh, por ejemplo, va a jugar a, a cunar a un bebé o también rechazar a un bebé. Uh -huh. Va a jugar a envolverse o a creerse un superhéroe. A, a, eh, tal vez el niño que no puede moverse, que no puede jugar. Entonces el adulto está atento para poder invitarlo uh -huh. y hacemos estrategias de rodeo, de envoltura para poder acompañarlo. No para incitarlo y venir, seducirlo, okay. Venía a jugar, vení que está re bárbaro. Claro. No, eh, es, yo te acompaño porque te entiendo, primero empatizo con lo que a vos te está pasando uh -huh. porque primero se hace una entrevista con las familias uh -huh. y uno bueno. sabe cuál es la historia Por profunda supuesto. de ese claro. pequeño y trato de empatizar. Y cuando uno empatiza, creo que ahí ya es la primera transformación. Claro, no con se el persuade, encuentro. se acompaña. Tal cual. Distinto. Si yo, por ejemplo, a, usted, a ustedes dos me pongo a hablar un poco, y seguramente en la historia profunda de cada uno de nosotros eh, vamos a empatizar y vamos a decir. Uh -huh. ah, la Clary es así o esto y la moviliza tal cosa, entonces ya es distinto el encuentro. Por supuesto. No sí, es. Y me imagino que de ahí tendrás un montón de, de anécdotas, Uf. momentos que recordarás. Y me gustaría que, que nos relates, si podés, Cintia, eh, algún caso que te haya marcado. Que si, si este niño vino en estas condiciones y cuando lo vi irse, la verdad que me llenó el corazón porque Uf, fue un bueno. cambio rotundo, uh -huh. que, que su familia no se esperaba. Y hay muchos transitando estos momentos que también muchas veces... Siento que ya está, ya está, está re bien. Y vuelven a. muchas Ajá. veces y, y decís, bueno, ¿qué está pasando? Que vuelvo a estar como Ajá. al comienzo. Pero sí, casos de decir, esos niños que no paran y que te ponen en desafío personal y decís, oye, oh, ¿qué me pasa a mí con esto? Claro. Que se mueve tanto, Y a la por familia, imagínate. Imagínate en la familia. Sí. Y después digo, ah, y esta historia tiene que ver con esto, y, y vamos por eso. Y tratamos de trabajar con la familia y decir, eh, nosotros estamos. Y, y empezar a aceptarlo, pero hay millones de casos. No podemos, eh, no te puedo dar muchos casos uh -huh. por, por una cuestión de secreto. No, no, sé si no, no sin nombre, es pues obvio, no, era simplemente no, la Sin nombre, pero sí, sí claro, hay millones, claro. hay muchos casos que, que han llegado con un diagnóstico tremendo mm. y bueno, en mis redes creo que hay uno de los testimonios que yo le pido Ajá. a los papás, hay un, una familia que da su testimonio y era como un... Eh, como con un diagnóstico pesado y, y que vos lo ves y decís, no puede ser, no condice este diagnóstico con la evolución de este pequeño. Ajá. Pero hubo una familia que apuntaló, hubo una familia que creyó en, la, en los recursos de este niño Seguro. y salió adelante y tal vez tenga recaídas de situaciones o aprendizajes nuevos, pero como cualquier otro pequeño. Ajá. Y está buenísimo que, que nos despojemos de estos tabúes, muchos padres no, por, por negadores le quitan la posibilidad al niño que de tener una atención temprana, como Sin estamos duda, diciendo, no porque mientras antes abordes la problemática, más chance va a tener el Tal chico de cual. evolucionar, le y estamos aún, haciendo un favor. Y aún así el niño con la discapacidad más severa no deja de ser Juan, Pedro, Bauti, claro Camila, sí. por más que tenga la discapacidad más profunda, hay que intentar conectar por con supuesto. lo que sí tiene ese pequeño, así sea un momento de conexión, un momento de encuentro con, eso, con nosotros o con uh -huh. su familia. Pero creo que lo importante acá es... Eh, Dejar de, de ponerlos a todos los niños en un mismo lugar, en una misma condición, sin saber que cada uno tiene su historia y su profundidad claro sí. personal. Y sus tiempos. Sus, sus tiempos, ni hablabas. Cintia, la verdad que es muy interesante tu, tu laburo, tu profesión. Está buenísimo conocer un poquito más y brindarle la información a, a todos los padres, a las madres que nos estén mirando y, y que vayan conociendo ¿no? estos espacios. Capaz que no sabían que, que había una rama ¿no? de, de la ciencia Falca. de la medicina que, que estudia esto, que está predispuesta para ayudarlos. Así que de esta forma hemos aprendido un poquito más. sí, eso y, bueno. y, y por sí, que esto se multiplique porque hay muchos especialistas en, en todo Gran Mendoza y muchos especialistas. Gracias, Cintia. Gracias, Cintia. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.